¿Cómo están, brothers? Es, es, yo soy Omar brothers 2002 y hoy, hoy vamos a hacer algo muy ridículo con mis amigos, miren, aquí están todos. saluden chicos, aunque ellos no se vean mucho, pero bueno, no, hoy el día estábamos haciendo un trabajo de historia y se nos ocurrió lanzar unos avioncitos, esto va a quedar muy genial. Bueno, vamos a lanzarlos por partes, primero voy yo, aunque hay mucho aire, no sé si vaya a volar o no, bueno, nada más miren esto, <risa> no, también les voy no, esto para ustedes chicos, eh, Perfecto. una, dos y tres. ¡Ole! Oh, muy... bueno, soy Axel, el emisario de los Gorgonitas, <risa> y me toca lanzar el avión. Lánchalo. Emiliano Se y yo voy a lanzar dos aviones. No, Empecemos con el primero. ¿En serio? <risa> ¿A dónde cayó? ¿A no, ma, dónde cayó. Creo que cayó en la. Ahí está, le dicen la grande. La... <risa> Ay, no. yo, yo soy amigoti Me toca lanzar mi avión. Nos acabamos, ¿no? ¿Cómo se llama? Se llama el Emigoti 2.0 <risa> Bueno brothers, pues hubieran visto cómo quedaron las puntas de los aviones eh, Bueno, mientras que el de Emigoti se quedó en casa de los vecinos de al lado Pero bueno, vamos a dejar el video hasta aquí Y no olviden suscribirse en este botón de acá y pasar un video en donde salgo cantando En este botón En este otro botón de acá Bueno, yo los quiero, brothers Les cuides mucho y bye bye